¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? El día de hoy vamos a hablar de fuerza mayor y caso fortuito. ¿Y qué mejor época del año para tratar este tema que en Navidad? Cuando los tomacorrientes los empetacamos con enchufes, los árboles los decoramos con luces navideñas recicladas de años anteriores y los niños prenden velas cerca de las cortinas. Sobre repercusiones jurídicas y cómo evitar incendios vamos a hablar hoy en Derecho Inmobiliario. Acompáñenme hasta el final y ahorita sí, vámonos para mi oficina donde terminaremos de dialogar sobre este tema. Como ya dijimos, vamos a hablar de fuerza mayor o de caso fortuito. Y de caso fortuito. ¿Y por qué es importante este tema? Porque estas son causales o mejor, son circunstancias que eximen de responsabilidad a alguna persona que esté al cuidado de algo. Por ejemplo, en el caso de la arrendataria. Un arrendatario está al cuidado de un inmueble. Si al inmueble le llega a pasar algo y no se demuestra la fuerza mayor o el caso fortuito, pues el arrendatario es el responsable por los daños que se producen en ese inmueble. El Código Civil Colombiano nos trae la definición de fuerza mayor y de caso fortuito. Artículo 64. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Como podemos observar de la redacción de este artículo, pareciera que ambas figuras son exactamente iguales. Sin embargo, en una publicación de meses anteriores en ámbito jurídico, el doctor Carlos Brender nos trae una mmm, explicación de las diferencias entre ambas figuras. Señalando que el caso fortuito responde a las palabras de imprevisibilidad e interioridad, mientras que la fuerza mayor a las de irresistibilidad y exterioridad. Y como esto es tan complicado de entenderlo vamos a colocar unos ejemplos. El primero de ellos es un árbol que se cae sobre una casa. Y aquí es donde empieza lo bueno, no es lo mismo la caída del árbol que destruye un inmueble cuando esa caída se origina por una tempestad y tampoco es lo mismo la caída del árbol que se produce por la vejez del mismo y que un arrendatario de 10 años pues no haya tenido la precaución y se haya percatado, pues hasta donde uno se pueda percatar que el árbol está podrido. Aunque uno creo que sea difícil determinar cuando un árbol ya empieza a, se le cayeron las hojas, que el árbol ya empieza a secarse, si el árbol se cae y daña el inmueble, pues el arrendatario, como no hizo el reporte a la autoridad administrativa, a la, re, a la autoridad ambiental municipal, pues el pues en ese caso, ese arrendatario sí tendrá que responder por los daños que produce esa caída de ese árbol. Como ven, puede ser el mismo hecho, pero las circunstancias son distintas y por lo tanto en el primero había una exoneración de responsabilidad por fuerza mayor y en el segundo evento no la hay. Un ejemplo de imprevisibilidad, que sería el caso fortuito, puede llegar a ser cuando un arrendatario está ocupando un inmueble nuevo. El arrendatario se va a trabajar y cuando regresa el tubo del acueducto se reventó, inundó el piso y todos los elementos de madera que estaban a ras de piso pues terminaron deteriorados y se dañaron. En ese evento era imprevisible que esa situación pudiera ocurrir, causal de exoneración de responsabilidad y no responde el arrendatario. Pero ojo, el arrendatario que se dé cuenta de esto inmediatamente tendrá que reportar al arrendador para que deje constancia de la situación y que el arrendador vaya y revise y constate para que al final del contrato de arrendamiento después no le estén diciendo arrendatario, nosotros, nosotros arrendadores nunca nos dimos cuenta de esto, por lo tanto usted tiene que responder. Y el tercer ejemplo es el motivo por el cual estoy haciendo este video, la precaución en esta época navideña, ¿ustedes creen acaso que no es suficientemente previsible que si dejamos conectadas las luces del árbol de navidad por 24 horas no se pueda producir un incendio? Pues claro que sí, es absolutamente imprevisible, como es previsible y llegar a ocurrir un incendio el arrendatario tiene que responder. Aquí no podemos hablar de exoneraciones de responsabilidad, no, esto fue un accidente, esto es una fuerza mayor, un caso fortuito, no, es una responsabilidad del arrendatario, de cualquier ocupante que tenga un inmueble. Por ejemplo, el niño, el niño que con unas velas quemó las cortinas y de ahí empezó la conflagración. Pues en ese caso, el papá, el arrendador, es el que responde porque uno responde por sus dependientes. También, no hay causal de exoneración. Son estos accidentes que la gente dice, no, eso fue un accidente, por lo tanto yo no tengo la culpa. Y me jabón Poncio Pilatos, que es un jabón muy bueno para quitarse uno las culpas. Entonces dice, no, yo no tuve la culpa. Pues desafortunadamente sí tienes la culpa porque estas situaciones son totalmente previsibles. Y aquí vienen las recomendaciones que hay que tener en consideración. Señores arrendatarios, si ustedes van a dejar el, las luces del pesebre o las del árbol conectadas porque van a salir a visitar a la abuela, al tío, pues en ese caso se están exponiendo mucho a un incendio. Desconecten todo. No prendan velas cerca de elementos eh, que se puedan quemar. No hagan esas conexiones irregulares que conectan un enchufe tras de otro, pues eso va a sobrecargar. Esas regletas que eso la llenan de cables, eso va a provocar un cortocircuito y por allí empiezan los incendios. No se trata de no adornar la casa. Se trata de tener precauciones, señores arrendatarios. Y señor inmobiliario o propietario, mándele una carta a su inquilino de una vez antes de que empiecen las fiestas en forma para que el arrendatario esté pendiente y sea precavido. Si va a salir del inmueble, apague todas las luces navideñas. No las dejen conectadas. Si ustedes viven en propiedad horizontal, o, oh, si ustedes son propietarios de un inmueble en propiedad horizontal, mándele una carta al administrador para que el administrador informe a todos los ocupantes de la propiedad horizontal de este tipo de precauciones. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un arrendatario muy bueno, muy pendiente de las cosas que desconecta. Pero, ¿quién quita el arrendatario del piso de abajo el propietario del piso de abajo? Se lleva todos los inmuebles de ahí para arriba. Hay muchas cosas que son absolutamente previsibles. Pasen... Eh, por el filtro de la previsibilidad cualquier situación que pueda ocurrir y se me estaba olvidando señor propietario una última recomendación si tú tienes un inmueble en propiedad horizontal envíale una comunicación a tu administrador de propiedad horizontal del condominio para que verifique que los extintores los extinguidores si sí estén en vigencia en dos oportunidades yo me percaté de extinguidores, bueno, yo de sapo, de metido. Cuando uno va, a veces va por los pasillos o esperando el ascensor, uno se pone a ver y ve la fecha de vencimiento. Y yo me he encontrado hasta el momento en dos oportunidades con que estaban vencidos. Así que, pues en esta época hay que tener muchas precauciones. Es imposible que no tomemos conciencia de que en diciembre los incendios pues son altamente probables que ocurran tengamos, precau tomemos precauciones, señor propietario. Y hasta aquí el video del día de hoy, señores propietarios, inquilinos e inmobiliarias. Les pido por favor que tomen en consideración estas recomendaciones que les acabo de dar. Si les gustó este video, por favor regálenme un like, activen, suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones, compartan el contenido, suscríbanse a redes sociales. No olviden dejarme sus opiniones en la cajita de comentarios y les pido que me tengan paciencia. A veces no me queda mucho tiempo para responder absolutamente todos. Bueno, nos vemos. Pues yo creo que alcanzamos a hacer un último video antes que se acabe este año. Estoy en la ciudad de Cali. En diciembre Cali tiene feria y es un poquito difícil dedicarme a temas, digamos, laborales. Aquí hay que tomarse unas vacaciones. De todas maneras, les deseo de antemano una feliz Navidad y que pasen un muy buen fin de año y que el próximo sea mucho mejor para todos ustedes. Bueno amigos, eh, es, hay, un ter, hay un cuarto ejemplo que de verdad me gustaría contarlo aquí, mientras que me tomo este tintico charlado o café inmobiliario que le dicen por ahí. Ese ejemplo es cuando el arrendatario... ...informa que un ladrón se metió a la casa y dañó la puerta, las chapas y las rejas... ...y le solicita al arrendador, sea propietario o a la inmobiliaria que le reparen el inmueble. Hmm. En ese caso, yo no puedo decir que el arrendatario está diciendo mentiras... ...pero la forma en como un arrendatario me acredita que por lo menos si sí es producto de un, de un ladrón es que me formule o me aporte la copia de la denuncia penal en el que haya denunciado la ocurrencia de ese hecho. Si el arrendatario no me aporta una denuncia, el soporte de la denuncia, pues él es el que está con la responsabilidad de custodia y conservación del inmueble. Digo que el arrendatario tiene que entregar esa copia a esa denuncia. Si no la entrega, es porque de pronto está diciendo mentiras. Señor arrendatario, si tú denuncias y no fue verdad, te puedes meter en un problema porque eso sería una falsa denuncia que es un delito. Por eso, si tú quieres que te reparen el inmueble, tienes que aportar la denuncia penal debidamente formulada ante la autoridad, sea policía o la fiscalía. Porque de lo contrario, si tú no denuncias si no aportas, por más que le hayas reportado eso al arrendador, si no aportas la denuncia, al momento de la finalización del contrato y la entrega del inmueble, como no existió esa denuncia, el arrendador te obligará a que le entregues el inmueble en buenas condiciones.